Tiene la palabra la Garrido. Gracias, eh, presidente. En primer lugar, eh, debemos destacar y subrayar la gran importancia de establecer medidas correctoras o compensadoras que son necesarias para hacer frente a los problemas derivados de las dificultades de conexión terrestre. Este es el caso de las ciudades autónomas que, como sabemos, son territorios que tienen una escasa extensión y que tienen eh, fronteras físicas, naturales, impuestas al norte el mar, al sur las vallas y las concertinas y, por eso, sufren un efecto de aislamiento y esto genera, que es lo importante, perjuicios y, finalmente, desigualdades en su población. Esta situación tiene efectos tanto sobre su estructura económica como también sobre la oferta de, de servicios, muchos de ellos esenciales. Sufre una gran especialización económica, elevados costes de transporte, cuentan con escasos recursos naturales y energéticos y con unos servicios públicos escasos. Eh, a destacar el sobrecoste que soportan los residentes a la hora de realizar cualquier actividad que requiera la movilidad, la conexión con la, con la península. En estos territorios de extensión, como decimos, reducida, como los que son los que están eh, incluidos en esta moción, existe la necesidad de movilidad y esta movilidad se multiplica por la carencia, como hemos dicho, de determinados servicios y también de oportunidades. A esto hay que añadir, además, el hecho de que las ciudades eh, autónomas eh, se encuentran por debajo de la media española en renta per cápita y también en tasa de empleo y ambas ciudades superan la tasa nacional arope de riesgo de exclusión. Eh, con todo esto, lo que vemos es que queda mucho trabajo por hacer para atajar la situación de desigualdad que muestran estos datos. Desde mi grupo, consideramos que todos los esfuerzos son pocos por garantizar la cohesión y la cooperación entre todos los territorios. Además, esto mismo no es sino cumplir con lo que dicen los tratados de la Unión Europea. Está recogido en el libro verde sobre cohesión territorial de la Comisión Europea, en los diferentes dictámenes sobre este tema que ha hecho el Consejo Económico y Social Europeo, y cómo no se trata también de cumplir lo que dice nuestro nuestra propia Carta Magna, cuyo artículo 138 establece eh, un mandato al Estado para hacer realidad el principio de solidaridad territorial. Y Este precepto, además, recoge la necesidad de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes de nuestro territorio. Pero, sobre todo, consideramos que estos esfuerzos son imprescindibles porque así cumplimos con las decenas de miles de personas que viven tanto en Melilla como en Ceuta. Así que, universalizar y facilitar el acceso al, al transporte es una obligación de la Administración y un derecho para los y las melillenses y ceutíes. La moción que hoy se presenta, ya hemos dicho que la vamos a aprobar, hay una enmienda transaccional, pero es verdad que consideramos que es aceptable, pero también es verdad que es mejorable. Y No quiero acabar sin recordar que se han olvidado algunas de las reivindicaciones que se acogieron no hace mucho en el pacto que firmaron los gobiernos de Melilla, Ceuta, Baleares y Canarias. Y estas eran algunas de las cuestiones que aparecían en las enmiendas originales presentadas por mi grupo parlamentario. En todo caso, vamos a apoyarlo y al grupo proponente le tocará explicarlo si lo entiende necesario. Gracias. Gracias.